Y bueno, ya estamos aquí en otro video, y en esta ocasión estamos en Space Engineer. Un juego sandbox survival que me gusta mucho. Lo había comprado ya hace tiempo, pero eh, no lo entendía. Ah, el tutorial del juego es como una pequeña partida eh, que te va enseñando cómo moverte y todo, pero realmente no te ha enseñado mucho de lo que viene siendo el juego. De hecho, estos paneles, Steel still, eh, no... No sé muy bien qué los diferencia del... De ¡Ah! Mira, es delgadito, oh, ok, vale, vale, esos paneles son delgados, lo acabo de descubrir. Así que bueno, aquí eh, pues hay que hacer naves, hay que minar, hay que conseguir todos los materiales para poder hacer nuestras naves. Esta es una pequeña nave que te entregan cuando vas iniciando, digamos que es una nave temporal, de hecho el juego lo dice, si tú respawneas en otro sitio, eh, esta nave será borrada. Tiene ahí sus propulsores grandes, tiene más pequeños y arriba tiene otros para adelante y para atrás. Así que bueno, esta es nuestra nave eh, primaria por ahorita. Y lo siguiente que tenemos que hacer, yo creo, sería hacernos una nave minera. Porque necesitaremos muchos, muchos materiales. De hecho aquí en el display te dice que <coughs> las prioridades de construcción es construir unos paneles solares que los tengo en la parte trasera de la nave de aquí. Ya los construí. Estuve checando un poco el juego y todo. A ver que todo fuera bien. Dice... Construir una base sustentable. Construir eh, refinerías y ensambladoras adicionales. Eh, diseñar y construir... Eh, una combat craft. Eh, defensa. grupos ah, Defensa. Pero... Eh, al menos hasta ahora lo único que nos ataca son perros salvajes. Y eso es con... Esta metralleta es más que nada suficiente. Así que bueno, yo creo que para poder construir todo eso primero vamos a estar construir una nave minera para poder minar rápidamente. Porque manualmente con nuestro pequeño taladro es un poquito difícil. Uh, tengo ya dos skins del taladro. Salen en estas pequeñas señales desconocidas. Que son pequeños satélites que van cayendo. De hecho, eh, estamos produciendo. ¿Qué estamos produciendo? Estamos produciendo uranio, muy bien. Siempre voy a ir bien producir uranio. Tenemos metal, tenemos cobalto, silicio, plata, piedra. Bien, bien, bien, bien. Vamos a ir a ver qué, qué es esta cosa. Mira, por allá va un perro. Así que, que tengan cuidado. Es de noche. Y también lo que me gusta muchísimo este juego. Es que eh, yo lo siento como una combinación entre Astroner. Y lo que viene siendo el No Mon Sky. Porque, eh, bueno, tenemos que minar, construir maquinaria como un Astroner. Que es un sandbox survival. Pero eh, también podemos ir al espacio y buscar otros planetas. Sin necesidad de cargar más mapas o cosas por así. Conforme vamos avanzando se van cargando los mapas. Tengo que ir con cuidado porque si me estrello contra el suelo. Eh, voy a Voy a morir y no quiero perder mis tanques de... Hidrógeno, ya los perdí una vez y tuve que buscar plata para reponerlos Así que bueno, vamos llegando a la señal Es esta los activamos, vamos a ver que no haya perros por aquí Oh mira, está está amaneciendo o está anocheciendo, no lo tengo muy claro, no, no logro ver el sol Así que bueno, a ver, esto trae dos cosas La primera son eh, unas cuantas cositas, motores, piezas de metal tiene un pequeño soldador de clase 1. Que es mejor que el normal. También ya tenía otro de clase 1. Y aparte de esto. Generalmente traen un botón para regalitos. Es decir. Ah por ejemplo este. Presionamos este. Y nos da la opción de que podríamos llegar a conseguir un ítem especial. Le damos otra vez. Bien. Conseguimos guantes de leopardo. Vaya vaya. Ya tenemos cositas aquí del skin. Cuánto... Eh, ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? combustible trae? A ver, vamos a empujarlo. Eh, ¿Dónde está el combustible? Bueno, ah, por aquí podemos verlo. 0.1, la verdad no, no es mucho, no tiene caso romperla para sacarle el combustible. Así que bueno, vamos a hacer nuestra pequeña nave minera. <coughs> Aunque para eso primero vamos a construir una pequeña basecita. Eh, un poquito despegada del suelo para que los lobos no, no puedan venir a, a molestar, ¿no? Y eh, pues poder trabajar tranquilamente, que de hecho ya tengo 70 de vida. Y no sé si la vida sube automáticamente o... <coughs> tengo que estar un rato en la de esta de medicina. ¡Uy! ¡Que me estampo! Vale. Aquí llegamos. Para buscar los minerales no es muy complicado. Si sí, nos ponemos el taladro, <coughs> obtenemos un pequeño radar de minerales que detecta a muy poca distancia, realmente hay que estar muy cerca. Pero la nave aquí abajo, esa cosita de ahí, es un detector de minerales. Así que una vez arriba de la nave, en un ratito, eh, comienza a detectar bastantes materiales. Aquí me detuve porque hay plata, hay uranio, <coughs> creo que también hay cobalto y cosas por el estilo. Así que todo eso hay que ponerlo aquí en la refinería. Lo ponemos en la refinería y lo va transformando pues, ya en material completamente refinado, ¿no? Para la refundancia. Re re Algo, me, me trago. Eh, no entiendo por qué voy chico Pero bueno, este es el ensamblador. Aquí podemos colocar los materiales para ir a producción. Y tenemos aquí todo lo que podemos producir. Eh, tenemos este, los bloques largos. Tenemos. Bloques pequeños, tenemos aquí componentes Y herramientas Estos fueron los que tuve que reponer Porque los perdí <coughs> Y bueno, ya podemos construir Esas dos armas, que son mejores Pero la verdad eh, no... <coughs> Pero la verdad no No me interesa mucho, me interesaría avanzar A grado 2, pero para eso listo Plata también Tengo plata, a ver Aquí está el panel de control Inventario Creo que si sí tenemos plata. Sí, tenemos 6.3k de plata. Muy bien. Así que vamos a ver. Primero necesitamos tomar el metal para poder hacer como que la base de la construcción. Tenemos 844 placas. Se van a gastar rápidamente. Porque, Por ejemplo, estas patas requieren eh, 100 estilos y 150, 150 de placas de metal, son bastantes, así que bueno, tenemos aquí esto, eh, vamos a construirla aquí arribita que está un poquito más plano, aquí, como ven se pone la estructura base y después tenemos que estar eh, construyendo, bueno, terminando de armar la estructura, así que vamos a hacer una de 3x3, pequeña, nada ¿no? más es una pequeña base. Este es el sistema verde. <risa> De una vez vamos a colocarle otra pata. Ok. Ok. Ante las patas. Y pata. Ella le iba a disparar. <ríe> Eso ha sido un grave error. Ya, las patatizan 1, 1, 1, 1, 1. Está perfecto. Los niveles me parecen bastante perfectos. Vamos a mover. Ah, ya nos podemos mover. Saturan un poco los motores, ¿eh? Yo creo que va a poner un reactor grande, ¿eh? Porque no me está dando la energía suficiente. Así que, a ver. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto, espérate, espérate, fuck, creo que me acabo de cargar 20 de, sí, me acabo de cargar 20 de, joder. Vamos a ver. Necesitamos todo el reactor Este sí, necesita 95 Piezas de reactor oh, este tenemos 8 de Esto Vamos a tomar Esta Y todas estas sí, Prefiero el reactor grande Este sé que no va a haber falla eh, Nos falta Componentes de Computadora, computer, ok, computer, puta, hay un montón, con esas creo que es más que suficiente, vamos a ver, <risa> listo, super mega reactor activado, y dejé la maldita, joder, la maldita conexión la dejé acá, ¡Ah, hay que deshacerlo. vale ya tenemos reactor tenemos todo vamos a hacer una prueba antes de dejarla toda chula toda bonita Vamos a colocar aquí todo esto tomar uranio ¡Qué diferencia, mira! ¡Fuck! ¡Ah! Vale, a ver, sigue Teniendo unos problemitas vale, a ver ¡Ugh! no se puede otro ¡Ugh! ¡Ugh! a ver que navegar estos son los motores son los últimos los últimos dos no, me hacen falta motores y esto no puede trabajar no bueno, a ver estos son de opcionales, vamos a ver si podemos Volteamos de aquí. a ver. ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! No, no, no, no, no, frena, frena, frena, frena, frena, frena, frena, frena. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, conseguimos darle la vuelta El Sistema de frenado, funciona Vamos a alinearnos aquí Vale No detecto la piedra Iron ¡Neta! ¿Solo tan cerca? Vamos a formear esta piedra de Metal Vale, y como dejamos la piedra Totalmente minada Vamos a ver el inventario Tenemos 20k de, de, de hierro <coughs> En una sola calada La energía está al 19% 18 Con 97 Y baja muy poco Así que eso es bueno avanzar igual y otros dos propulsores para frenado no no caerían mal ¿eh? vale se siente se siente eh, el peso eh? tardamos muchísimo en acelerar lo cual en parte está bien porque somos una nave minera no somos una nave buscadora y de hecho por ejemplo ya que terminamos esto Vamos uh, a elevarnos, aquí así ¡Y listo! Hemos aparcado encima de nuestra nave ¡Choco! Pero hemos aparcado <ríe> Así que, bien, estaría bien eh, Tomar el hierro Obviamente son 20k, no voy a poder tomarlo todo casi me mato un poquito más y me hubiera dado ahí un buen golpe a ver vamos a dejar las cosas aquí y bueno tomamos un montón de hierro tenemos ya nuestra nave aquí arriba aparcada <ríe> es, un, es un cilindro tal cual es un ovni pero bueno funciona no está tan mal no está tan bien pero bueno yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Ya tenemos nuestra pequeña nave minera. Mañana eh, eh, veré si mino por mi cuenta. O grabo un poquito. Haciéndole unas cuantas mejoras. Porque quiero que lo que minemos. Pueda pasar del taladro a la cabina. Y de la cabina a otro contenedor. Y del contenedor. O de esa parte ya separe la piedra. La piedra la roja hacia afuera. Y nos quedamos únicamente con los minerales. Y poner un conector. Que ese conector... ...va a ir a una salida que tenga en la parte de aquí abajo... ...de aquí abajo... ...a la refinería, o en la parte de aquí que es esta, la refinería... ...hacia afuera para conectarlo y que automáticamente pasen los ores de la nave... a ...chiquita a la nave grande. Y pues, podamos vaciarla, porque vaciar 20k... Uf, ...no es nada no es nada fácil, así que... Bueno, ...voy a investigar y a ver qué sale en el siguiente capítulo. ¡Nos vemos!